Me mira fijo, serio, callado Yo nervioso, sin respuesta, inquieto Miro hacia un lado, más bien agachado Y mirando por mirar, tratando de levantar Con flácidos brazos, kilos de mal plegados párpados Filudas pestañas de metal se empeñan en astillar Visiones de tiempo en pause de causa Poco aparente, donde de repente preocupa la suma de días serenos Siglos sin años nuevos Si sí, pues, pues algún rumor será verdad ¿De que Si es lo que se hace de cenar de corte transversal, de espalda o de frentón, de parar será mejor. O la carne pierde su sabor. O la carne pierde su sabor. Seguro algunos no. Determinará la decisión correcta. De apuros me llevó. Pero ya acabó. Pero ya acabó. me pudre ya lo ve, planeo con un corazón maldito que no se sé. yeah, gira. a dónde llegaré con todo esto que siento, acierto con cierto temor que lo presiento acá presente, los hechos contradicen toda la mente paciente de esta clínica que más que negligente, va a enfermar cuando no quiero más Aquí será mi, a mi peor enfermedad. Así siéntelo. En el cuerpo hay mucha marca. Lo intento todo, pero quedan hartas que salgan. La cabeza rodó por el suelo. El corazón explotó en la mano. Y el alma no se fue para el cielo, no. La frustración me pudre, ya lo veo. Aunque es planeé y planeé. Como un zombie quedaré guía. Yeah. A donde llegaré por siempre en la consulta. Me resulta frustrante vivir a pura pregunta. ¿Cómo de ser el motor de este cuerpo en venta. Mi cuchara bombea lentamente y no despierta. ¿Será que te Aburriste, amigo mío, de esperarme. Que chucha, weón no sé cómo mierda alentarte. A ver, tengo un poco de esta sangre, pero lento. No debes ahogarte, no, no en este momento. Quiero hacer miles de cosas que me mantengan contento. Pues y nada, inhalo profundo siento el aire en mis pulmones. Con ellos lleno puedo dar cara a mis temores. Temblores siento en mi cabeza. Al ser pateada cada vez que pienso en las promesas sin cumplir, morir y no terminar de escribir ni cagando. Prefiero caminar a pie descalzo por el piso ardiendo. Sintiendo cómo nace cada ampolla. Este es el infierno. Este es el infierno. algún que de la decisión.